Diga... Son las 5 y 2 minutos de la madrugada y estoy esperando mi desayuno. ¡Sirope! He de tomar sirope. De 18 clases distintas. Si no las tienes, vaya a comprarlas. Uh, y quiero huevos fritos, duros, revueltos y decorados con bonitos motivos de pascua. ¡Espera aquí! Ventosas. Las tenía reservadas para una emergencia. Y en este momento, no poder ir a Vitos es una emergencia. Toma, ponte una en cada pata y haz lo que haga yo.